Hola, bienvenidos. Seguimos con nuestras sesiones de creatividad, de explicación de técnicas de creatividad para la generación de ideas innovadoras. Como ya explicamos, se trata de generar ideas innovadoras enfocadas a nuestra reflexión estratégica. Y nos estamos, en este caso, centrando en todas aquellas que son de producto o proceso sobre algo existente o algo que vamos a generar. En este caso, después de haber utilizado en una sesión anterior la técnica Scamper y haber introducido la, eh, diríamos, la utilidad de los posits, nos vamos a centrar en esta ocasión en la técnica denominada relaciones forzadas o aleatorias En esta técnica partimos en primer lugar de una gran colección de ideas, de palabras Para conseguir esta colección nos dotaremos de una caja una caja donde introduciremos posits y cada posit contendrá una palabra palabras aleatorias, palabras que podemos encontrar en el diccionario que se nos ocurran cuantas más mejor, sustantivos en definitiva, por ejemplo pues eh, caja por ejemplo rotulador, por ejemplo papel, por ejemplo silla un conjunto importante de sustantivos que colocaremos en la caja y ahora podemos elegir la técnica también en grupo de elegir una de esas papeletas dentro de la caja aleatoria o a la inversa, definir una previamente y sobre ella trabajar. Para ello realizaremos una tabla de manera que en la primera columna pongamos la palabra elegida. Por ejemplo, sacado de la bibliografía, voy a poner el caso de café granulado. Café granulado café instantáneo. Y empezamos, el equipo, mediante POSITS, empieza a escribir características intrínsecas del de café granulado. Y, por ejemplo, pues contiene gránulos, contiene gránulos, haríamos una gran colección de POSITS y posteriormente haríamos eh, lo reduciríamos a unas cuantas. Es soluble, café soluble, eh, se toma por las mañanas, Habitualmente, se toma caliente, eh, tiene que tener aroma café, aroma, etcétera, etcétera. Lo podemos rebajar, hacerlo más fuerte, más suave. A continuación, en la siguiente columna, nosotros ya ponemos nuestro producto, el producto que queremos desarrollar. Y vamos a suponer que estamos desarrollando, eh, o que somos una empresa que fabrica champú. Champú, champú. Y empezamos a ver de estas características que hemos visto en el café instantáneo que hemos elegido, bien al azar o bien forzado qué características podríamos incorporar a nuestro producto champú para diferenciarlo o hacerlo más barato o tener una excelencia operativa Si nos centramos, es una técnica muy útil para diferenciación ya que aparecerán ideas creativas muy novedosas En este caso veríamos pues, un champú granulado Podríamos decir un champú que se pueda hacer más intenso o menos intenso su actividad mediante dilución, igual que hacemos con el café instantáneo. De forma que el café, el champú más intenso sería para personas que de mayor edad y champú más rebajado para niños. El aroma. El, hemos dicho que en el café instantáneo es importante que se reserve el aroma café pues en este caso también buscar aromas e incluso aromas diferentes en función de la utilización bien, esta técnica, también utilizando POSIS, también trabajando en equipo y que denominamos de eh, relaciones forzadas o aleatorias, bien sean tomadas al azar de nuestra caja o bien forzadas es una técnica también grupal muy útil para todo lo que es el desarrollo de nuevas. Eh, de, de producto renovado, es decir, dentro del de apartado de diferenciación. También es una técnica que se puede eh, utilizar en formato juego y en equipos entre 4, 6, 8 personas que produzcan las nuevas ideas.